Bien, continuamos con el signo de Tauro, de Sol, Ascendente, Luna. Vamos a ver, mi gente linda de Tauro, si es primera vez que estás viendo eh, mis videos, pues no, te explico la dinámica que estoy haciendo. Estoy utilizando la carta de la, la Luna Nueva, que te invito a que veas el video que de, he dejado de la Luna Nueva. Y lo que yo hago es, tomo la carta en referencia... Vamos a olvidar por un momento los aspectos y vamos a imaginar que esta es la casa 1, la casa del ascendente, por lo que la luna nueva estaría cayendo para ti en la casa 7. La casa escorpio eh, es el signo que está al frente de Tauro. En la casa 7 está pasando el aspecto de la luna nueva a los 23 grados. Puede ser que caiga en la casa 7, puede ser que caiga en la casa 8, dependiendo de en qué grados matemáticos está tu, tu ascendente Tauro. Entonces, la luna nueva está produciendo esta puerta de oportunidades, esta, estas ganas de hacer eh, o de buscar socios eh, que, te, que te ayuden con algún... Eh, algún trabajo o que te ayuden con eh, algún proyecto en particular. La luna nueva eh, está produciendo se, se está produciendo en tu casa 7, pero esta, esta puerta de oportunidad se está produciendo en tu casa 9, que es tu zona del de extranjero, es tu zona eh, de visados y de universidades. Entonces, también es la casa de la vocación y en esta parte o en esta área de tu vida se está abriendo esa oportunidad a, deja, a hacer cosas que habías dejado eh, como de lado, ¿no? De repente, eh, una visa que tengas que actualizar, un permiso, un examen, eh, una nueva profesión, de repente puede representar eh, rehacer o, o escoger una nueva carrera. Entonces, se está produciendo que a través de tus amigos, de parejas, de gente de, de mucha confianza, te ayuden a conseguir este objetivo. También está pasando por tu casa 6, Venus, por lo que es el momento de tomar conciencia de los... Eh, los hábitos del día a día, ¿no? la alimentación, el ejercicio, está haciendo cuadratura y cuadratura nos está representando un desafío. Aquí vas a pasar como el examen, aquí es el momento de realmente pasar el examen emocional entre tus rutinas diarias, lo que haces y lo que necesitas hacer, lo que ter necesitas terminar, necesitas trabajar. Entonces aprovecha este aspecto para eh, consolidarte de amistades, consolidarte de una nueva reputación, de un nuevo cargo de trabajo, porque también puede representar un, un nuevo cargo eh, de trabajo. Y, bueno, ahora vamos a continuar con el tarot, con el tarot de hoyo, vamos a ver. ¿Cuál es el mensaje que tienen para mi gente linda de Tauro, de Sol, Luna y Ascendente? El mensaje que tienen para ti es las cargas. Es una semana para dejar atrás las cargas, dejar atrás el pasado. Recuerda que comenzamos la semana con la energía del cuarto creciente. La energía del cuarto creciente se ha producido en el signo de Leo y está, la luna está perdiendo luz por lo que también se está despojando, despojando de todo lo que le ha hecho mal en el pasado y de todo lo que ya no le pertenece. Es un momento de abandonar, desapegarse de eh, las cargas emocionales. Es un momento como para hacer un concepto perform, performático, hacer una performance. Llevar una idea eh, desde un punto de, de ilusiones hasta el final, ¿no? Hasta que se realice y meterse como en un papel, en un personaje que te ayude de alguna manera a liberarte de todo esto. Vamos a ver con el tarot de rider White cuál es el mensaje que tienen para mi gente linda de Tauro. Vamos a ver. Primero que nos sale es... Nos están saliendo los arcanos mayores para ti, efectivamente. Mira cuántos arcanos mayores nos han salido para ti. Nos han salido cinco arcanos mayores para ti. La luna, la emperatriz, el emperador, los enamorados y el ermitaño. Esto es una, esto es una semana bastante fuerte. El caballero de espadas es una semana bastante intensa a nivel emocional, a nivel espiritual. Y a nivel físico, los tres niveles están aquí eh, buscando ser revelados. Recuerda también que vamos a tener este aspecto de Urano que está pasando por tu signo en oposición a mercurio donde grandes verdades se van a revelar y esta es una semana definitivamente para revelaciones tenemos la luna que la luna si bien nos está hablando de ese acompañamiento con tu intuición al estar al lado de la emperatriz nos está invitando a reconectarnos con la dulzura de la vida nos está invitando a eh, meterte en los placeres y en las sensaciones. Quizás es un momento en donde puedes estar sintiéndote un poco sola, solo. Es momento para meditar y para buscar o navegar en las profundidades de tu de tu ser, en las aguas profundas que están dentro de ti quizás es un cliché lo que voy a decir pero bueno el sol pasando por tu opuesto también es un momento para eh, hacer la paz con los demonios ¿no? hacer ya un contrato de paz con ese lado oscuro tuyo que necesita ser también reconocido necesita también llegar a la luz es una semana en donde Contratos, información, eh, sobre todo contratos a nivel de trabajo, te va a tocar hacer. Momento de tomar grandes decisiones en la parte laboral. En la parte de, del amor, ya lo vamos a ver con el tarot de la magia sexual, pero en la parte del, del trabajo sí que es un momento para escoger si te vas o te quedas, si eh, vas a otra empresa o te quedas en donde estás. No sé qué tan independiente quieras ser, pero bueno, esto lo tienes que reflexionar con la almohada. Vamos a ver con el tarot de la magia sexual en la parte del amor que sale para ti. En la parte de la salud, recuerden que eh, es un momento de muchísima, pero muchísima fertilidad. Probablemente muchas personas del signo de Tauro queden embarazadas. Eh, o pueden aprovechar esta energía de la fertilidad con la luna nueva que se va a producir en escorpio para el fin de semana del 14-15 para sembrar ese nuevo proyecto que quieren hacer y lo vean florecer a mediados de, de tu mes, de tu mes de mayo, cuando llegue el sol a tu signo. Entonces, vamos a ver para las personas casadas o en pareja, nos ha salido el carro y nos ha salido nuevamente el ermitaño, fíjate tú, signo de Tauro. Nos sale dos veces el ermitaño. El ermitaño está en la búsqueda, en este caso, de su sexualidad. La llama se ha apagado un poco, la, eh, el líbido ha, ha bajado y necesita como ponerle un poquito más de leña al fuego o buscar algo que lo reconecte que te reconecte con el placer quizás viviendo una sexualidad un tanto diferente aprovechando ese tránsito para eh, hacer sexualidad tántrica para conectarte con, con otros ritmos con otros tiempos el carro nos está sugiriendo y es otros son dos arcanos mayores más que salen para ti o sea que es una semana de verdadera introspección de buscarte de, de llegar al fondo de tu ser de amarte con locura a ti primero para que el otro pueda también amarte y puedas entregarte de corazón a corazón el carro nos sugiere movimiento, nos sugiere eh, viajes toma un viaje corto con tu pareja un viaje que se haga por placer eh, y bueno que sea lo que Dios quiera en su relación de pareja que Dios los bendiga porque están pasando por procesos bastante eh, fuertes, pero que les ayuda a la evolución de los dos. Para las personas que están solteras, para mis solteros está saliendo la reina de espadas. Y la reina de espadas nos habla de ecuanimidad. Nos habla de igualdad. De, de, sí, de igualdad, perdón. Eh, de igualdad, de ser ecuánime nos habla de buscar la manera de comunicarte quizás conectarte con una persona a través de las redes sociales quizás eh, es tiempo de buscar a alguien para perdonar para conversar pero sobre todo para amar estás pasando por un proceso de sanación y, la, y el test para los solteros el examen final es cómo se encuentran en pareja cómo se encuentran cuando están frente a frente con el otro cómo se siente ese va a ser parte de su examen bien, ahora vamos a ver con el tarot angelical cuál es el mensaje que tienen para ustedes mi gente linda de Tauro puedes hacer una pregunta ha salido esta carta y dice Elige una nueva dirección. Elija una nueva dirección. Bueno, allí lo tienes. Vamos a ver con el tarot de Ho'oponopono cuál es el mensajito que quieren dar para ti. La técnica hawaiana de lo siento, perdóname, te amo, gracias. Dice yo acepto, todo es perfecto. Yo acepto, todo es perfecto.